contra la zonificación minera que eh, fue eh, trabajada tan arduamente por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut y las asambleas de comunidades, perdón, eh, y que había juntado más de 30.000 firmas. Ayer se rechazó y hoy hay cortes de ruta en toda la provincia. A todo esto de que todo el tiempo quieren meter por la ventana eh, la, el proyecto de zonificación minera, que es algo que si te están presentando una iniciativa popular para que no eh, se trate la zonificación minera, para que no haya explotación megaminera en Chubut, eh, es, parece que los legisladores y las legisladoras no sabemos a quiénes representan. Eh, para comunicarnos, para hablar de eso, nos atiende amablemente Máximo Rivero desde Trelew, Chubut. ¿Cómo estás, Máximo? Hola, ¿cómo vas? bien? Te escuchamos muy bien, eh, ojalá vos también, y la verdad que, como decía Ailín, desde ayer nos llegaban los mensajes siendo nativos de la provincia, pero a la vez una preocupación en torno a lo medioambiental, a los derechos de los pueblos, que, que se amplifica, ¿no? Y acá transmitiendo de Buenos Aires, está bueno que nos empieces a contar también cómo se fueron sucediendo estos, estos últimos hechos. Eh, bueno, sí. Los hechos, bueno, de público conocimiento comenzaron cuando se rechazó la iniciativa popular, pero creo que es importante contar un poco lo que consiste esta iniciativa popular. Eh, bueno, la iniciativa popular, es como le decimos a un proyecto de ley que se presentó mediante el mecanismo de iniciativa popular. Este proyecto de ley establece parámetros de, de sustentabilidad ambiental y prohíbe la minería metalífera en todo Chubut, en todas sus etapas. Este proyecto de iniciativa popular está, está avalado por más de 30.000 firmas chubutenses, por más de 30.000 voluntades chubutenses que decimos que no queremos minería. Y es importante contar que este proyecto de iniciativa popular se construyó en plena pandemia, en pleno invierno y en el marco de un gobierno que durante su construcción se dedicó a perseguir y a, y a reprimir y a perseguir apostó a, a, a la persecución a los compañeros que elaboraron esta iniciativa esta iniciativa bueno, eh, se juntó digo, primeramente tenía que reunir más del 3% del padrón electoral para que se pueda presentar ante el tribunal electoral se reunió más del 3% de firmas del padrón electoral y el tribunal electoral verificó las firmas y luego se derivó a la legislatura provincial. El proyecto ingresó en noviembre del año pasado a la legislatura provincial y tenía un plazo de seis meses para ser tratado. Nuestra fecha era en julio. Pero teniendo en cuenta que se si viene el próximo turno electoral ahora en agosto, eh, se ve que a los diputados la agarró el apuro de querer rechazarla y pensar que se nos va a olvidar hasta para, para agosto y poder eh, tener una buena elección. Parece que, que se olvidan también los legisladores de los 18 años de historia, de lucha, de memoria que tiene el pueblo chubutense con respecto a eh, decirle enfáticamente no a la megaminería. Sí, es se es ve que se olvidan, se ve que lo porque es una expresión muy... Eh, ya muy decida que tuvimos como pueblo hace 18 años ya, pero hace mucho más de 18 cuando por ejemplo se echó el basura nuclear de gastres, ya es donde empieza esta historia de lucha en defensa del territorio, del agua y de la vida. Pero se ve que los diputados siguen inmuneando esta expresión popular, siguen inmuneando nuestra historia de lucha y siguen haciendo oídos sordos y poniendo por encima sus negocios y, bueno, los beneficios que les traería a ellos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Máximo, una de las noticias que llegó también el día de ayer, que, bueno, se sanciona, eh, se denega, mejor dicho, al, al mediodía, ya la, eh, el pueblo estaba movilizado desde la madrugada anterior y se, se venía justamente esperando el anuncio de que se iba a tratar, eh, finalmente fue el día de ayer, en, el, en la zona de Esquel, que es donde nacimos nosotros eh, con Nailín eh, el intendente eh, Ongarato, que es parte de Juntos por el Cambio, eh, llamó eh, a, a que justamente que esta, estas tomas que se empezaron a dar en las legislaturas eh, no sean eh, reprimidas, lo cual fue llamativo y llamó en uno de los últimos mensajes que vi a que la respuesta sea de eh, Arcioni, de Mariano Arcioni, el gobernador. Eh, y ahí fue que también, eh, esto desde, visto desde acá, ¿no? de, mediante redes, etcétera, ahí fue cuando empezaron a llegar las noticias de los cortes en la zona de Treleu de Comodoro, que es donde estaría Arcioni hoy por hoy, donde podría responder cómo está y cómo transcurre también esa jornada para que se entienda, obviamente acá, eh, mira, hoy está en la ciudad de La Plata haciendo bastante frío, aún más en el sur, y aún más entender el contexto de inmovilizarse tanto a las calles y exigir una respuesta. Sí, bueno, en primer lugar, sí, las manifestaciones se empezaron anteayer, sí, anteayer, porque, bueno, hay que comentar que anteayer se había reunido la Comisión de Medio Ambiente de Legislatura, y eh, le había dado un dictamen negativo a la iniciativa popular. Y, bueno, eh, lo que restaba para que se pueda tratar en el recinto era el dictamen que ya estaba. Entonces, una vez que le habían dado dictamen, ya estaba habilitado el recinto el recinto virtual de la legislatura. Hay que aclarar que Pud es la única provincia que tiene una legislatura funcionando virtualmente. Eh, y, bueno, una vez que se reunió... Eh, la Comisión emitió un dictamen negativo aludiendo a la inconstitucionalidad que es, supuestamente tiene la iniciativa popular, porque se contradice la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y distintas leyes. Pero además, esto, perdón, eh, recordemos que el concepto y, y todo lo que es una iniciativa popular está contemplado no solo en la constitución de Chubut, porque esto además ya se había planteado incluso en el 2003, pero también está planteado en la constitución nacional y en la constitución de distintas provincias. ¿Cómo funciona? Eh, la gente tiene que juntar un 1% del padrón electoral, 1% o 3%, no me recuerdo bien, eh, tiene que juntar una cantidad de firmas importantes para presentar un proyecto de ley. Juntando esta cantidad de firmas, el proyecto sí o sí tiene que ser tratado por la legislatura, porque es el pueblo el que lo está pidiendo. Ahora voy a chequear bien cuánto es, pero eh, no tiene ningún sentido ese, eso que dicen. O, o sí tiene sentido en el marco de lo que estamos viviendo, que es el intento de meter la megaminería en la provincia. Sí, bueno, el mecanismo de iniciativa popular está reconocido por la Constitución Nacional. Hay leyes nacionales que ratifican el derecho a presentar una iniciativa popular. Luego, la, eh, a nivel provincial, la Constitución provincial también reconoce ese derecho. Hay una ley que reglamenta también ese derecho y ese mecanismo de, de democracia. Pero, al, en el sentido de que lo decían los, en los diputados, es que dicen que es inconstitucional porque prohíbe algunas actividades y afectaría a otras actividades más allá de la minería, cuando no tiene sentido porque la iniciativa popular, el contenido de la iniciativa está dirigida a las explotaciones mineras, no a otro tipo de explotaciones. Y este es un discurso que fue repitiendo que fueron repitiendo tanto quienes responden a los intereses mineros como también los medios de comunicación de la provincia, y también fue un discurso que repitieron los mismos dirigentes políticos de la provincia, Hace unos, hace unos días había salido el presidente del Partido Justicialista, Carlos Linares, a pedir que se tuviera que retirar la iniciativa popular. Salió el diputado de, de Cambiemos, de la Unión Cíclica Radical, a, des, a decir que la iniciativa popular era inconstitucional. Eh, distintos medios de comunicación dieron voz a distintos personajes eh, de la sociedad que aludían a la inconstitucionalidad de la iniciativa cuando claramente es una herramienta constitucional que consagra la Constitución y distintas leyes que consistían en reunir el 3%, del, el 3 de las firmas de un padrón electoral y de esa manera se habilitaba a poder presentar un proyecto de ley. Claro. Ahora, en estos días, eh, ¿qué se ha sabido justamente del gobernador? Que acá también hemos reflejado de alguna forma eh, para tener una noción federal ¿no? de esta pandemia, de estas crisis que, por ejemplo, en la provincia de Chubut había adeudados meses de salarios estatales, docentes, incluso del ámbito de la salud, incluso antes de la pandemia. Eso de alguna forma eh, recién en, en este arranque de año se había eh, logrado aparejar, pero sigue adeudando plata en distintos elementos. ¿Qué se sabe esta semana del gobernador Anzioni? ¿Hay chance de que responda? ¿Venía esquivando? ¿Opinó en torno a estos últimos días? La verdad es que el gobernador, por su ausencia, como se le dice el dicho el único referente del de gobierno que salió a hablar, fue el vicegobernador, que también lo bueno, también hizo ninguneando a los compañeros, pero bueno, el gobernador no ha salido a hacer ninguna declaración. De hecho, la Casa de Gobierno, hace, creo que por lo que tengo entendido, sigue estando ocupada por eh, sindicatos que están haciendo hoy eh, sus reclamos laborales, porque bueno, es como vos decís, el gobierno hace... Poco tiempo se, se manteniendo de una deuda eh, de muchos meses, tres meses se ha llegado a deber a los trabajadores del Estado, no le han, bueno, también se le ha llegado a deber los dos aguinandos, uh -huh. hay que contar igual que no tienen paritarias, que tienen los sueldos congelados desde 2019, hoy ya estamos en 2021, bueno, en realidad desde 2018. 2018 sí. 2018. 2018 se tienen los sueldos congelados, no tienen paritarias, y estamos en una condición en que el gobernador eh, no ha hecho nada por intentar solucionar esta problemática que está viviendo la provincia y es por eso que, ante esta problemática que se está viviendo, es que se presenta la minería como la solución. Es, es decir, que el mismo gobernador generó las condiciones para que se presente esta minería como la solución. Claro. Es que es que sí, de hecho, eh, la frase que usan, porque además hay que tener en cuenta, hay Creo que es un solo sindicato, que es eh, el sindicato de la UOCRA, que se vería beneficiado por los puestos laborales, pero después los, el resto de los sindicatos estatales, eh, docentes, están eh, no solo están sufriendo la crisis, sino que también se oponen a la megaminería activamente, tal vez no con eh, la misma... Eh, fervorosidad, podríamos decir de, de las asambleas ciudadanas pero también se expresan abiertamente en contra de la megaminería acá eh, me corrijo, son el 15% del padrón electoral de acuerdo al artículo 19 de la eh, constitución nacional lo que se necesitan para un, una iniciativa popular y el, eh, y el gobierno tiene que eh, tratarlo en menos de un año de que eh, se haya presentado eso eh, y acá hablando, volviendo a Chubut y hablando con Máximo Rivero, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades, eh, contanos un poco cómo se ha vivido Sabemos que eh, hace, la, la lucha es permanente, que básicamente todas las semanas o cada dos semanas pasa algo puntual que obliga a levantar las alertas sobre esto, pero eh, lo del de, día de ayer y antes de ayer eh, eh, definitivamente es determinante, es un golpe muy, muy bajo que están recibiendo, pero también asimismo es muy grande la lucha que están haciendo, cómo ha sido el corte, cómo ha sido la eh, comunicación con el resto de las asambleas en toda la provincia. Eh, bueno, sí, es muy determinante lo que está pasando hoy. Las, las manifestaciones comenzaron de ayer, como contabas, cuando se emitió el dictamen negativo y se terminaron profundizando ayer cuando concentramos en legislatura, movilizamos hacia legislatura para seguir la votación que se estaba dando y el debate que se estaba dando alrededor de la iniciativa popular. Estuvimos presentes ahí en el momento en el que se rechazó, se hizo inmediatamente una asamblea que definió el corte de ruta que es el que se está ejecutando de esta manera. Ese corte de justicia, bueno, surgió en esa asamblea y es la, la medida de fuerza que estamos adoptando en estos momentos exigiendo que la iniciativa popular vuelva a ser considerada por los diputados y se vuelva a tratar de forma responsable y correcta. Porque si bien se trató, se trató en tiempo express, se trató de un día para el otro, se trató y no se llamó a debatir a los autores del proyecto, no se llamó a debatir a los sectores que acompañaban el proyecto. Esta iniciativa popular está avalada por universidades, está acompañada por organizaciones sociales y hay organizaciones e instituciones que recomendaron su tratamiento y su aprobación. En cambio, los diputados no hicieron nada de eso, hicieron oídos sordos a nuestras exigencias y la rechazaron con estos argumentos, que era inconstitucional. Cuando si vamos al punto del proyecto de planificación minera que están promoviendo ellos contra el gobierno provincial y el gobierno nacional, no solamente es inconstitucional, sino que también es antidemocrático, falso, clandestino y viola los derechos humanos. Y a ese proyecto que es falso, clandestino y viola los derechos humanos le dio un dictamen favorable y solo resta definir en qué se va a tratar. En cambio, la iniciativa popular que estaba dada por más de 30.000 firmas y que estaba dada por una historia de lucha la rechazaron. Uh -huh. Estamos viendo también, eh, para cuando esto sea compartido en formato audiovisual desde Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata, algunas imágenes del corte, justamente la solidaridad de quienes transitan la Ruta 3, en este caso el pueblo, como decimos, representado en un montón de instancias, desde lo legal, desde la organización, hacia que esto sea tratado, y justamente se escuche la palabra de pueblo, porque justamente, y lo hemos vivido, lo vimos, digo, en distintas provincias, incluso a nivel nacional, eh, patente en algunos momentos, como si fuera por las empresas también harían lo que quisieran, y en el caso de, de un territorio tan grande también como se planteó esta nueva zonificación minera, eh, la negativa eh, está en las calles, este corte eh, también, y como decía, algunos intendentes han manifestado de alguna forma el... El decir, no vamos a enviar a las fuerzas de seguridad, no vamos a reprimir, digo por eso también para que vean las imágenes, en caso de que se llegue a dar de alguna forma la llegada o de gendarmería, ojalá que no, ojalá que la respuesta sea eh, justamente una nueva instancia de diálogo como se está pidiendo, un tratamiento de, de esta eh, ordenanza como tiene que ser. Hasta el día de hoy, eh, eso es lo, lo que se sabe, ¿no? Hoy continúa el corte y va a continuar hasta que haya una respuesta. Si es así, va a continuar hasta que haya una respuesta, porque, bueno, esta continuidad de la lucha no es algo que comenzó cuando se rechazó la iniciativa. La continuidad de la lucha viene hace 18 años. Es decir que, bueno, es lo que toca, mantenernos firmes. en nuestro compromiso con la historia de lucha que tiene nuestra provincia, nuestro compromiso con los compañeros que ya no están, con los compañeros que han sufrido la persecución, la criminalización... Eh, por parte de los medios y por parte del gobierno, este compromiso con ellos y con las generaciones que vendrán, y por eso tenemos que seguir firmes en la ruta, en las calles exigiendo que se vuelva a tratar la iniciativa popular. Máximo, te agradecemos un montón este contacto, estábamos desde ayer y muchas de las personas que tenemos o que hemos hablado en otros momentos, estaban o en la toma de la legislatura, donde suele no haber señal, o en la ruta donde suele no haber señal, y por eso la importancia también de conectarse y de tener ahí distintos puntos eso estaremos en contacto la semana que viene para ver cómo sigue esto y obviamente toda ahí la fuerza desde bueno estás ahora de Trelew pero a toda la provincia y a todos los espacios que están comprometidos también con este tipo de lucha hola regional muchas gracias por el espacio por difundir que es muy importante saber lo que está pasando en Chubut un abrazo enorme hasta luego Máximo Rivero, desde las asambleas de Chubut, que son, como nos contaba, ¿no? las que han planteado esta última eh, proyecto no para que se trate, y que ya había habido uno hace más de 18 años, y que se ratifica, porque, como vos decías también, Rochi, no es que la gente de repente empezó a pensar, ah, estaría bien la minería, no simplemente las alertas no han hecho que, que baje la, el año de pandemia, etcétera pero las marchas, todos los cuatro de cada mes, continúan, eh, se han extendido incluso a la provincia y se han. Eh, que eso también eh, para ligarlo con otras cosas que hemos hablado al aire de este año especialmente, que, que estamos eh, en conjunto Rochi pensando como una eh, noción más allá incluso del, del país, ¿no? Cómo sí. las luchas populares se organizan a nivel interno y si sí, y simplemente esperan que el gobierno acate, lo cual es una también una eh, simpleza, ¿no? Que, que, que delata, digo, ya lo, los gobernantes se supone que tienen que representar a ese pueblo y los pueblos le dejan servido qué es lo que quieren y sin embargo no lo hacen, lo dilatan, eh, no responden como es el caso de Mariano Arción en la provincia, digo, para deber.